Entonces, bueno, mis estimados, vamos a hablar de este último concepto, de este concepto que es el de periodos sensibles, que está relacionado al de plasticidad cerebral, como ya le hemos hablado. ¿Y por qué se los menciono? Porque eh, en casi todas las teorías del desarrollo hablan sobre periodos sensibles, ¿no? Como el periodo crítico, el periodo para desarrollar ciertas habilidades. Eh, hemos hablado que es un periodo, que, que ese concepto de periodo sensible o crítico está fuertemente relacionado con la plasticidad a la espera de la experiencia, ¿sí? que en humanos se habla más de periodos sensibles que de periodos críticos. Un periodo crítico, el concepto de periodo crítico viene de los trabajos de Conrad Lorenz, que, que era el, el de los patos. No sé si alguno vio alguna fotografía de un señor con canas que barbado que lo perseguían unos patos. ¿Sí? O que la fotografía típica que tienen los gansos acá, como en la cabeza. Y él lo que descubrió era que las aves, como patos y gansos, después de salir del cascarón, seguían a lo primero que vieran, ¿sí? Entonces se generaban como una impronta, o sea, se quedaban improntados, ¿sí? Marcados, con la primera imagen que se moviera, que vieran después de salir del cascarón, y la iban a seguir, ¿sí? Incluso hasta adultos. Si pasa... Unos, eh, unas horas después de salir del cascarón y no, y, y, y, y, y, no, y, y no ha visto ese objeto para seguir, entonces ya no sigue nada, ¿no? O lo va a seguir otra cosa. Entonces, ese periodo es un momentico, es un momento de horas. Ese, ese momento, ese espacio de tiempo para, para improntarse, ¿sí? para marcarse, él lo llamó periodo crítico. Si no sucede la experiencia en ese momento, ya no se desarrolla ¿sí? la habilidad. En humanos, al principio se hablaba de periodos críticos del lenguaje, cosas así por el estilo, de la visión, pero después se dieron cuenta de que no es tan rígido, no es que ya no se pueda desarrollar la habilidad de ver, de escuchar, de hablar, sino que se desarrolla con problemas. Entonces ya no se habla tanto de un periodo crítico, sino de un periodo sensible. ¿no? Entonces los seres humanos, durante los primeros años de vida, básicamente los tres hasta, ¿sí? básicamente los tres primeros años de vida, pasan por varios periodos de sensibilidad o periodos sensibles para el desarrollo de diferentes eh, habilidades, procesos, funciones. Lo hemos, hemos hablado de varias de ellas. Visuales, olfativas, auditivas, motoras, eh, sociales, emocionales, lingüísticas y, y, y, de pronto, atencionales, ¿sí? Y, son las, como entre las, más, las que están más marcadas por periodos de sensibilidad. ¿sí? Y de acuerdo a eso, pues se van armando como los diferentes modelos del desarrollo y las escalas del desarrollo que se aplican para ver si los niños están quedados o no del desarrollo. ¿no? Eh, bien, esto pues se asocia con momentos grandes de sensibilidad o de desarrollo en primates. Todo periodo sensible atraviesa por una fase de apertura del periodo sensible, donde, por lo general, las neuronas, eh, las glías y, las, y como el contexto de las regiones cerebrales relacionadas con el desarrollo de esa habilidad, comienzan a incrementar su actividad ¿sí? eh, localmente. La exposición a una, a una señal ambiental, por ejemplo, ver la cara de la mamá, ¿sí? hace que se activen los genes y eso se mantiene abierto por un periodo, en este caso unos días, unos meses, ¿sí? donde comienzan a conectarse a, a las neuronas a crecer, a ramificarse, a salir espinas, a conectarse, ¿sí? y se incrementa el metabolismo de toda esa región que está procesando esa señal, que es la cara de la mamá, y comienzan a incrementarse las conexiones excitatorias entre esas, esas neuronas, ¿no? A generar esos potenciales, eh, donde yo les mostré que se formaban como las las alianzas, ¿no? el, los, los, los, la potenciación a largo plazo. ¿sí? Luego, bueno, entonces eso es cuando se abre, durante, cuando se mantiene el periodo abierto, se mantiene este, este, tipo, este tipo de señalización, ¿sí? y poco a poco se van eliminando las sinapsis que no sirvan, las que no favorezcan el, esa habilidad. Por ejemplo, reconocer adecuadamente el rostro de la mamá. ¿sí? Entonces, tocarlo, por ejemplo. ¿Sí? mandar la mano y tocarlo o mover los ojos para, ver, para enfocarlo bien Entonces, las neuronas que no permitan adaptarse muy bien a ese estímulo se van eliminando ¿sí? poco a poco se van desarrollando unas sinapsis inhibitorias que permiten ir controlando de mejor forma el circuito se mieliniza ¿sí? Entonces es esto, se va mielinizando y ya cuando comienza a cerrarse el, el, el periodo crítico cuando ya comenzamos a bajar la montaña rusa, entonces cada vez hay menos sinartogénesis, ¿sí? menos eliminación, aumenta la, la mielinización, eh, también aumentan las conexiones inhibitorias, lo cual va reduciendo. Las conexiones excitatorias aumentan la plasticidad, las conexiones inhibitorias, gabaérgicas, disminuyen la plasticidad. Entonces, se comienza a disminuir la plasticidad en ese circuito. ¿sí? Cada vez se melinizan más los tractos. Ya cuando se meliniza un axón, pues esta axón ya no podrá crecer más. ¿sí? Y bloquean todos los mecanismos epigenéticos generando cierta estabilidad. Es importante que el periodo crítico se cierre, ¿no? Que se reduzca la plasticidad, o si no, no podríamos mantener una habilidad, porque si no llegaría otro estímulo y cambiaría toda la organización de esa red cerebral y se perdería el aprendizaje que tuvimos, la, la habilidad de reconocer rostros ¿sí? Entonces el niño pasa tres meses, se sube la montaña, se mantiene y la baja, que es esto que les acabo de mostrar, y ya cuando la baja, ese, ese circuito, esas neuronitas de la base, el lóbulo temporal que permiten ver rostros, ya están muy, muy, eh, muy bien conectadas, de tal forma de que él va, las va a usar siempre para ver rostros conocidos. ¿Sí? Eso tiene que quedar más o menos fijo, si no, después cada vez que conozca una persona, se borraría todas la, la, la, la, las habilidades de reconocer los rostros de las personas que ya conocía. ¿Sí? Entonces, es todo lo contrario. Usa ese circuito para reconocer nuevas personas. Bien, esto es más o menos lo que, todo lo que yo les estoy contando. Y, y, y, y, y gran parte de lo que sabemos actualmente sobre el desarrollo de estos periodos de sensibilidad proviene de los estudios principalmente con privación, ¿sí? privación de experiencias sociales. Eh, por ejemplo, los estudios de privación, los, eh, los más clásicos son estos, por ejemplo, de René Spitz. No sé si han escuchado lo, el, los casos de los orfanatos rumanos, eh, digo, los casos de hospitalización de René Spitz. En este caso de, de hospitalización de René Spitz, lo que pasaba era que eh, eran Estados Unidos, habían unos hospitales que quedaban muy, muy, muy lejos de las casas donde vivían los papás, entonces ellos dejaban a los niños allá y se iban para sus casas y duraban días a meses o no volvían, quedan abandonados, esto era por allá en los años 30 eh, con, la, con toda la parte, con, cuando se vino todo el problema económico en Estados Unidos. Sí. Eh, y eh, René Spitz comenzó a ver que muchos de estos niños, al dejar de recibir eh, cariño, eh, cuidados, ¿sí? Comenzaban a desarrollar serias, serias, serias patologías como esto, ¿no? Comportamientos estereotipados, eh, discapacidad con cognitiva, problemas de socialización y una serie de enfermedades, ¿no? Entonces, había un periodo crítico para la socialización, el cuidado y el desarrollo en humanos que... Estos casos de hospitalización nos mostraban de René Spitz. Tenemos los casos de los orfanatos rumanos, ¿sí? también estos fueron, eh, sobre estos se hicieron bastantes estudios en la, como hacia mitad del siglo, en la, como hacia la década de los 70, s 80 s hasta los 90, s eh, y esto pues fue una guerra civil que hubo en Rumania, donde eh, una gran cantidad de niños huérfanos se quedaron en orfanatos, obviamente, abandonados. Eh, y eh, básicamente eran salones gigantes, llenos de cunas, y estos niños comenzaron, pues, eh, muchos de ellos fueron adoptados, pero ya grandes, pasaron varios años, ¿no?, hasta que cayó la dictadura de allá. Eh, ya cuando fueron adoptados y cuidados, algunos de ellos tenían daños irreparables, daños irreparables en sus habilidades sociales, de lenguaje, atencionales, eh, percepción, pensamiento, etc. ¿sí? Que también, eh, este es otro ejemplo de cómo la privación de experiencias sociales nos muestra eh, estos resultados devastadores, ¿no? Y a, o sea, sobre, de hoy les dejo los videos para que ustedes los puedan ver si, si, si tienen, quieren como chismosear sobre esto, ¿sí? Y están los casos de niños ferales, ¿no? De los niños ferales... Eh, son varios, varios casos relatados, como Víctor de la Veiro, el caso de Ginny, el caso de, esta niña, de una niña colombiana que fue abandonada y creció en las selvas de la Amazonía. ¿sí? Y ella tiene una historia muy bonita que está publicada en un libro, que acá se los dejo, entonces también eh, es bien interesante. Bueno, entonces, eh, los casos de... Eh, de negligencia, de maltrato, etcétera, que también nos muestra un poco cómo transgredir, transgredir esos periodos de sensibilidad al desarrollo puede conllevar a serias alteraciones emocionales, sensoriales, perceptuales, etcétera. Bueno, eh, bueno, esto es más o menos como el tipo de que, que habilidades que se deben desarrollar en diferentes momentos, ¿sí? Vamos a dejar entonces hasta acá esto eh, y eh, vamos a, en un segundo, si quieren hagamos un receso, nos vemos ahorita a las, a las 8 y continuamos. Bueno, sí, señor. una pregunta antes de, de ir a receso. No. una pregunta. Cuéntame, Lisette. Creo cuando en el cerebro hay un golpe muy fuerte, ¿esas conexiones que son ahí se, ¿se regeneran o, o no? No te, no, te no te entendí, ¿cómo? Cuando en el cerebro hay un golpe muy fuerte. Y ah, ok, hay un los... trauma. Sí, exactamente. Hay un trauma, sí, trauma encefálico. Sí, señor, no, las... No, el, el, el daño, depende del tipo de trauma, ¿no? Sí, Todos bueno. los traumas cancefálicos conllevan a diferentes tipos de alteraciones, ¿no? Ahí podemos clasificarlos en al menos tres grados. El grado sí. leve simplemente es que hay una inflamación, uh -huh. ¿sí? Uh -huh. Y dependiendo el tipo de, de, de golpe, pues se van a romper o no algunos algunos nervios, algunos eh, axones, sí, algunos tratos dos tractos que se rompen no se regeneran, pero crecen. otras Entonces, siempre hay una gran cantidad de conexiones que permiten como amortiguar el daño que se sufrió. ¿sí? El problema de esos traumas con leves es cuando se acumulan, ¿sí? porque la, la inflamación y la ruptura o sea, no permiten que se repare el cerebro, no permiten que se, re, se reorganice y se readapte. ¿sí? Después de un golpe muy fuerte en la cabeza, que no genera pérdida de conciencia, es decir, un trauma encefálico leve, se necesitan por lo menos tres meses para que el cerebro se reorganice. En esos tres meses pueden venir eh, dolores de cabeza, pueden venir mareos, debilidad, ¿sí? Pero es normal mientras el cerebro se está reorganizando, ¿sí? Uh -huh. Si ya el golpe es muy duro, que sería un trauma ya no leve, sino un trauma de, de moderado a grave, ¿Sí? que conlleve a pérdida de conciencia, es decir, que te desmayes por horas o días, que requiera hospitalización, ¿sí? incluso que pueda requerir cirugía, ese daño ya no se repara. ¿Qué es lo que tú haces? Lo que se dañó, se dañó. Lo que hace el cerebro es reorganizarse, es que con entrenamiento, con la, con el, con la familia, con adaptarse a la, a la sociedad se generan nuevas conexiones o las conexiones existentes se, se van re, remodelando para poderse adaptar al mundo, ¿sí? ¿Qué sí, tanto sí. se puede adaptar? Sí. Dependiendo de muchos factores, de la edad, de la nutrición, del estado de salud, de lo que coma, del, de del, del, por qué fue el trauma, o sea, cuál fue la causa del daño, de cuál fue el daño, del tipo de terapia, de la vida antes de la lesión de los genes, un montón, de, del sexo, todo eso influye. Sí, no, señor. Sí, no. Ah, bueno, pues Listo, Entonces, eh, por eso es importante que después de, una, de, un, de un trauma así si se leve, haya un periodo de, de, de, de rehabilitación, de quietud, de recuperación. ¿Qué puede pasar eh, en muchos niños, en, eh, principalmente en deportes? Deportes extremos, fútbol, fútbol americano, boxeo. No hay, no hay tiempo para que se recupere el cerebro y se comienza a acumular y terminan desarrollando un o, eh, unas demencias terribles. Terminan suicidándose, matando a otras personas, volviéndose agresivos. Eso se llama encefalopatía traumática. Eh, oh. Angélica, cuéntame, ya para cerrar. Profe, los niños que nacen sin oídos, bueno, sin escuchar, y que ellos les ponen después un audífono para ayudarlos a que puedan escuchar, esa ese primer contacto que tienen a escuchar el, la voz de la mamá, todo eso, ¿se pierde o ellos eh, a, a, a cierto tiempo recuperan su, o pueden vivir normal una plasticidad cerebral normal así tengan un aparato que les esté ayudando a escuchar? Depende de la edad de la cirugía, ¿no? Aunque nunca va a ser, o sea, nunca van a tener... La plasticidad está, la plasticidad no es normal ni anormal. Lo que, no, lo que va a ser diferente es el desarrollo, ¿no? O sea, ellos nunca van a tener un desarrollo similar al de otra persona que escuchaba desde el útero. Es que nosotros, nosotros comenzamos a oír desde antes de nacer, ¿sí? Entonces, entre más temprano sea la cirugía de implante coclear, pues menor cantidad de diferencias o alteraciones en el desarrollo de esa persona vamos a tener. Sí, entre más tardío, pues más diferente va a ser la persona. ¿Qué tanto? Hay una amplísima variedad, vuelvo y lo digo, por cuestiones genéticas, de, de, de experiencias, mil cosas, sí, tipo de familia, además. Pero entonces, lo que sí yo te puedo decir es que entre más tiempo pase, para que es deprivado de la audición, más diferencias o más diferente va a ser el desarrollo con otras personas. Además, el implante no reemplaza el oído, también ahí van a haber unas diferencias. Entonces, en estos niños, incluso con cirugía, vamos a ver diferentes habilidades de percepción de fonemas, principalmente, eh, problemas para aprender una segunda lengua, problemas para hacer cálculos de memoria, ¿sí? todo lo que tenga que ver con representarse sonidos o pensar en sonidos. ¿Y en el equilibrio también influye? Depende el tipo de daño, o sea porque es que no todas las sorderas son iguales, no todas las deficiencias auditivas son iguales. Si me estás hablando, o sea, si es lo que está dañado, es el nervio auditivo, pues hay que mirar probablemente el equilibrio también pueda estar alterado, ¿sí? ¿sí? El sentido vestibular, mejor. Bueno, bueno entonces, eh, ya nos vemos a las 8, ¿bueno? Bueno, profe, gracias.